estamos exigiendo la igualdad de derechos. Los mismos privilegios que están gozando la señora Áñez, los mismos derechos también tenemos nosotros como internas y privados del hospital, ya que nosotros no solamente somos una interna, sino también somos 52 internas que estamos aquí recluidas dentro del este penal. La representante de las reclusas del centro penitenciario de Miraflores, identificada como Vanessa denunció este martes el trato preferencial que recibe la ex presidenta de facto Janine Áñez, por lo que las internas se declararon en estado de emergencia y advirtieron con radicalizar sus protestas hasta recibir un trato igualitario. Yo le pregunto a los gobernantes, a las autoridades ahora, ¿nosotros somos diferentes? ¿No somos? porque no hemos sido mandatarios? porque no tenemos plata? ¿No tenemos derecho? ¿Por qué? ¿Por qué nos excluyen? ¿Por qué nos discriminan? Después pues de la llegada de la señora Janine Áñez hasta el penal de máxima seguridad de Miraflores, las privadas de libertad están realizando diferentes protestas en el interior de esta cárcel. Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que movilizaciones de algunas personas afuera del penal de Miraflores están provocando conflicto en privadas de libertad. Fuera de los centros penitenciarios, dejen de hacer política, están generando conflicto al interior de los centros penitenciarios. En nuestro país. Asimismo, reclusas denunciaron las comodidades en las que goza Áñez y desmienten a las imágenes que publicó la hija de Janine Áñez. Nosotros no contamos con esos electrodomésticos, nosotros para contar con un electrodoméstico tenemos que tener una antigüedad entiende, no podemos tener televisores plasma como él. Ahora, salieron en, com en medios de comunicación que en la habitación de la señora ya nos encontraban las dos, los dos televisores plasma. Uno que estaba en su dormitorio, el otro estaba en el área de sus médicos. La señora cuenta con plancha para el cabello, secadora, todas esas cosas de las cuales ni siquiera nosotros contamos. Y eso que estamos años ya detenidos aquí, señora. Por las denuncias vertidas sobre Gabriela Zapata, que ella también recibía las mismas preferencias, las reclusas desmintieron e indicaron que ellas también tomaron acciones. Nosotros igual, igual hicimos un motín en el cual exigimos que igual haya igualdad. trato preferencial ni para ella ahora... Igualdad, Áñez asesina, así fueron los gritos que coreaban los privados de libertad del centro penitenciario de San Pedro, quienes se subieron al techo y se amotinaron para demostrar su molestia en contra de los privilegios que tiene la ex mandataria de facto Janine Áñez y demandando la igualdad de derechos para todos los privados de libertad. Entendemos que son demandas que ellas, que ellas consideran como privilegios que se estaría, que se estaría dando otra privada de libertad, Lo, la misma situación en el, en el penal de San Pedro. El director del penal de San Pedro, el coronel José Luis Morales, informó que los reclusos realizaron su protesta, sin embargo, lograron conversar con la dirigencia para que su protesta sea pacífica y que luego retornen a sus actividades de manera progresiva. Han quemado algunas, algunos carteles, pero no ha habido daños materiales, menos personales, pero les reitero, vamos a hacer una evaluación final antes de volver a las actividades normales.